No contaba con eso. <risa> Porque vamos rápido con el Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián El día de hoy estamos en Busa, Vine con mi madre que está aquí acostada al lado mío ahí, saluda Hola. Eh, eh, eh. Vinimos un, un, unos días como para venir a tomar como otro tipo de aire En total nos demoramos como unas 3 horas y me llegar hasta aquí en la playa misma eh, Nos vinimos en un KTX que es como este tren bala y eso, a la noche parece que vamos a ir a comer fish and chips Que son estas cosas como eh, pescado frito con papa frita eh, Tú sabes que uno cuando viene a la playa siempre tiene que hacer como ese tipo de cosas Y obviamente aquí Cookie acompañándome Y eso, pues nada más, nada nuevo Y les voy a mostrar las imágenes y espero que os guste este video eso. Este es el tren en el que nos vamos a ir a Busan yes. Hola, uh, vamos a Busan En este tren para Que normalmente eh... No, se demora seis horas y aquí nos vamos a demorar dos horas así que después, después, fue la experiencia ok, bye, bye. ya estamos arriba del de tren que nos va a llevar a Busan como les dijo mi madre estamos acomodados, tenemos nuestros snacks y en cualquier momento ya vamos a partir en esta experiencia que les voy a mostrar que va a ser fascinante ya se Acabamos de llegar a Busan Y ahora nos vamos a Heunde Que es el destino de la playa al que vamos ya, Esta es la playa, la famosa playa de Heunde Que de hecho hay una película que se llama Heunde Que es como que hay una ola gigante Y como que <ríe> Que abajo el agua Lo voy a mostrar un poco más de cerca ahora Ya vamos llegando a donde está nuestro Quitasol con nuestra silla Y te apuesto que mi mamá está durmiendo wey. Siempre se queda rajando en todas partes ¿Viste? Es verdad Uy, uh, en la mea ola La mea ola no contaba con eso. Oh, oh. ¡Virga! ¡Oh! ¡La veo! ¡Oh, ¡La hermano! A un vivo, a un vivo. Mi familia está bien, no fue nuestra culpa Dato curioso, no me había fijado de que el sol se esconde como por el lugar que no es el mar eh, Algo curioso porque obviamente en Chile nosotros estamos acostumbrados a que el sol se ponga por el mar Pero supongo que es porque estamos al otro lado del mundo Obviamente, pues. Esta es como la parte de mi pobre angelito Donde me pongo la bata y dejo la cagada en la pieza del hotel Mientras mi mamá sale, así que eh, voy a aprovechar de hacer pura locura Oh, no hay nada como una ducha, te juro Estoy así como, oh, soy una persona muy nueva Así que eso, nos vemos Acabamos de llegar con mi mamá Aquí hay una cuestión que se llama The Bay 101, 101 No sé, como quieran Y eh, es conocido porque hay como una vista bonita se lo voy que mostrar el tiro y porque hay como restaurantes ricos para comer etcétera así que eso estamos ahora eh, se ve muy oscura esta cámara eh, pero bueno es lo que hay sí, Mira ese. ya aquí está el como sector donde vinimos a comer bien bonito bien bueno es innato de los coreanos ser tan influencers no sé, para todo Y hacen fila para tomarse foto Como con el fondo, no sé Como que de verdad me superó mucho esto Bueno, lo prometido es deuda Aquí están nuestros fish and chips Que es como pescado y papas frita Y tenemos una linda vista A donde vamos a disfrutar esta rica comida es un mongrelson Ahora llegamos hasta un restaurante que se llama Anga Que es un restaurante de como parrilladas coreanas Así que vamos a comer acá Vamos, vamos comemos, vengo. La presentación excelente Muy bueno, me, me gustó muchísimo Nos bueno, trajeron más platos, el arroz, el kimchi infaltable fantástico exquisito exquisito el eh, cómo de todo lo que me han ofrecido este maíz así es que no puedo decir esto no que aquí no que he comido de todo y sigo comiendo Ahora llegamos como a una parte que es como un muelle que están abajo justo de estos edificios gigantes Que están acá en Busan, bueno en Geunde específicamente Es que la sensación como de vacío, de que no hay nada ahí es como, weón, bueno, de verdad, onda, qué miedo Acá estamos en la playa grande de Cartagena, donde es el rompeola. Hoy tengo muchos recuerdos de cuando era chico iba a Cartagena y había una parte donde como que rompía la ola y se iba para acá. Vámonos, churros. <risa> Muchos se preguntarán cómo es que mi mamá llegó acá arriba y <risa> créanme que no lo quieren saber eso. Ahora vamos a comer pollo con queso y choclo. Es primera vez que como esto acá en Corea, así que es una nueva experiencia, así que vamos a ver qué tal está. Locos, cachen esto, miren. Es puro queso, weón, qué rígido. ¡Ayuda! ¡Felita, ay, mira! ¡No, hermanita, ¡No, no va a pasar nada! ¡Si no va a nada! ¡Pam, Después de un lindo día de playa en Busan vamos a hacer una sopa de... de costilla, de cerdo y... Después vienen los tallarines picantes, que es la especialidad de Muján ¡Mira! Con burla huevita, así que... Obligado a llevar la maleta al bus Este es el avión que nos toca subirnos, así que ahora vamos directo a subir ¡Ya! qué tal ¿Cómo estás? oh, me dices a estoy sumamente bien me pasó un vino con alguno un viaje maravilloso ¿también? lindo, lindo el hotel la R la comida que tuvimos fantástica los paseos ¡Maravilloso! todo, todo el ahora vamos, estamos listos para, para llegar a casa imagínense que... No lo, he... lo vamos. Ahora viene, ahora viene estaba bien cuando andábamos arriba pero cuando bajamos, nos pegamos muchas caso mamita qué bien sí. gracias ¡Ay, bus pues de mierda! Odio los buses estos, weón. De verdad que sí. Ya, ahí está el avión y ahora nos vamos. Bye bye. Quiero llegar a la casa luego, bueno, ya estoy terrible aburrido Finalmente vence Te regreso a casa Y vas